Buenas noches, sean bienvenidos a una noche más de Encuentro con lo Desconocido. Mi nombre es Otla Castro, sean bienvenidos en todas las plataformas en las que estoy transmitiendo a la vez, que es Facebook, YouTube, YouNow y TikTok. Sean mucho, muy bienvenidos a toda la gente que le gustan los fenómenos paranormales, que a esta hora de la noche, pues está solo o quizá acompañado, pero quiere pasarla eh, hablando sobre estos temas, o también acompañado de, de esta, mi presencia, que con mucho gusto, yo también me siento muy a gusto y muy contento porque estén conmigo esta noche. Estamos en Encuentro con lo Desconocido y vamos a platicar sobre las historias, videos, fotografías... Paranormales que la gente nos manda. Tú que me estás viendo en YouNow, tú que me estás viendo en TikTok, o en Facebook, o en YouTube. Si tienes una historia paranormal, puedes mandarme un, eh, un mensaje a mi WhatsApp y me puedes dejar tu comentario, o tu video, o tu fotografía, y lo vamos a compartir aquí con toda la gente que nos está viendo les voy a platicar que que estaba en mi Facebook a veces reviso mis mis eh, cosas que subo deben de recordar que tengo a algunos administradores en la página y luego suben otras cosas que que, que no van mucho con la página no están mal pero como que no es mi opinión pero están bien y de pronto se causan polémicas y después hay, hay muchos trolls Vic manda un, unos 25 pesitos, hola Ox, te admiro muchísimo soy el del globo, ¿cuál del globo mi hermano? ¿cuál del globo? recuérdame mi hermano, gracias por esos 25 pesos y he estado, estaba revisando los comentarios de los de los de los, eh, de los eh, trolls y sus perfiles están deplor deplorables, deprimentes, eh, creo que la gente odia solamente porque se odia a sí misma, porque tienen algunos conflictos mentales, tienen, yo, yo, yo tuve muchos conflictos mentales y por eso estoy yendo al, al psiquiatra, eh, hay muchas cosas reprimidas muchas frustraciones y eso hace a la gente ser trolls en lugar de pasarse la vida en buena onda no porque lo que se publica en la página es para compartir es para hablar sobre el tema para debatir sobre un asunto eh, eh, creo que en ninguna de mis publicaciones he sido ofensivo para ninguno de, de la gente que me sigue solamente subo mis cosas paranormales cosas de terror y cosas así y, y vienen los malos comentarios, viene la gente negativa, los trolls. He entrado a su perfil y me he quedado con unas ganas de, de hacer una publicación y mostrar la foto de mis trolls. Porque es gente que tiene algo, eh, se ven bien deplorables, como que les va muy mal en la vida. Y quisiera que ellos se vieran en, en su propio reflejo para que aprendieran a no estar molestando a la gente cuando tienen que trabajar mucho en ellos mismos. Creo que el, el que estén molestando es, es tiempo que están perdiendo para ser mejor personas ellos, para crecer y, y dejar esas frustraciones y cambiarlo por alegría, por por cosas positivas. Entre más mugre tenga por dentro, pues eh, es menos favorable la vida que va a tener, ¿no? Eh, dice que solo los ignore. A ver, ni el, ni el youtuber más grande que no tiene tiempo de, de contestarle a la gente, los ignora, porque es, es como muy normal, muy común. Uno quiere estar atento de saber qué opina la gente de lo que nosotros publicamos y demás por compartir, por convivir y no solamente en mi no solamente en mi página de Facebook en páginas de todo tipo de cualquier youtuber, tiktoker, influencer, lo que sea les, hay mucha gente negativa, creo que es una tendencia que se generó más a, a partir del 2019 creo que con la, con el tema del virus este que vino al mundo eh, se, se desató una ola de personas con esas actitudes negativas y a lo mejor algún día hago una publicación con sus fotos para que, para que los vean y, y siempre que los veo digo no pues en lugar de, de sentirme como enojado me, me siento como triste por ellos y creo que los entiendo, digo, si yo tuviera esas caras, si yo tuviera esas fachas, me cae que también sería super troll Entonces, por eso. Buenas noches, ahora sí llegué temprano, dice Mandita Granados. Oxi, ¿tienes haters y trolls? ¿Algo estás haciendo bien? Dice Chris Figueroa. Sí, ¿no? Y yo siempre les he dicho que se vayan de la página, que, que se vayan de la página, porque si no les gusta, pues que no estén ahí, pero son los que más están. Y luego es bien curioso, porque fíjense que alguien me comenta una cosa troll, yo les contesto también de una forma troll y obviamente les cala, les duele lo que les digo y uno de ellos, por ejemplo, no sí. sé si la otra semana, la semana pasada, le, le comenté a alguien, se molestó tanto que en todas mis publicaciones comenzó a poner caritas de me divierte, ¿no? De me divierte, me divierte, me divierte, me divierte. Como que él tratando de, de que mi publicación sea, sobre, que no sea valorada, ¿no? Que sea burlándose de mi publicación. Lo que no saben los trolls es que esas caritas de me divierte, en realidad me están ayudando mucho porque es interacción. Las el, el botón de no me gusta también es interacción en YouTube, por ejemplo. Y es así como las plataformas ven si lo que tú estás haciendo está causando algún tipo de sentimiento en las personas y si te están viendo entonces la plataforma te recomienda más entonces los haters cuando me, me comentan cuando se enganchan cuando me ponen caritas burlándose en, en lugar de hacerme un mal un daño están ayudando a que la página sea más vista a que sea más controversial y que a mí me vaya mucho mejor entonces yo me divierto mucho con, con los haters si ustedes sé que la mayoría de aquí pues obviamente no son haters, es gente que, que le gusta el tema y entra por eso y porque se quiere sentir acompañada porque igual no, yo me siento acompañado con ustedes, si llego y prendo estas, estas cámaras, estos celulares es más para estar con ustedes que otra cosa, más para sentirme acompañado entonces hablar de temas que nos gusten pues está padre, es como reunirse con los amigos durante la noche. Y tanto ustedes, algunos de ustedes esperan el programa, como yo espero eh, leerlos en la noche, como yo espero saber de ustedes y, y, y que me cuenten sus historias. Por eso hoy estamos hablando y vamos a ver, revisar el, el WhatsApp para ver qué, qué nos han mandado, qué historias interesantes nos, eh, nos contarán hoy. Un saludo para Enrique Cobián, para Adolfo Escalante, para Liliana Díaz, para Pablo Sáenz, para el MIUX, para Angélica Contreras, para el Gato con Botas, que nos están viendo allá en Junao, Para Joja de 1 gracias eh, mi hermano, un abrazote en TikTok, para Enrique1849, bienvenido. Para Yagis también, Ariel Sergio2020, un abrazo, bienvenidos aquí a la transmisión de TikTok. A Javier Mina, tres saludos desde Bolivia Un abrazo a toda la gente que me ve desde Sudamérica ¿Qué, qué juegos tienen allá en Sudamérica con esto de las eliminatorias para, para el Mundial? Eh? La verdad, muy buenos equipos, mucha competitividad hay ahí, ahí Y pues se la están rifando ahí los bolivianos, los ecuatorianos Se la están rifando también, como siempre los peruanos Vamos Colombia, dale también Argentina y Brasil ya están dentro, pero todos los demás, Chile, ahí están apoyando y tratando de que sus elecciones vayan al Mundial. Es una competencia muy dura. Ojalá pudieran ir todos, pero lamentablemente solo hay lugar para algunos. Acá en Concacaf, pues la verdad, eh, qué, qué, qué pésimo servicio el de nuestra selección. Vamos porque no hay tanta competitividad, pero sí estoy de acuerdo que si México... Se tuviera que clasificar con los equipos de Sudamérica, México tendría muchos, muchos, muchos, muchos menos mundiales en su historia, eh, porque es difícil las eliminatorias en Sudamérica. Así que un saludo a todos y que les vaya muy bien, que vayan al mundial. Yo sé que hay mucha gente que le gusta el fútbol. Gustavo Villalba una, dice, tengo una historia, Pandora Insomnia allá en YouTube. Dice, hola Oxlack, Emanuel Martínez, también bienvenido, ninguno tan pésimo como el de nosotros. Venezuela, dice Homero Hernández. Las elecciones también tienen que ver, obviamente, con el cómo se encuentren en, en su gobierno, ¿no? En parte del gobierno. Por eso México tampoco avanza mucho, porque hay mucha corrupción en el deporte. Eh, solamente es dinero. <coughs> hay algunos otros países que lo hacen por competitividad. Precisamente por amor a la playera, por, por ser mejores, pero acá en México solamente es negocio, puro negocio y es por eso que tenemos los resultados que tenemos. La gente piensa que, que los deportes o que algunas otras cosas son para los mexicanos, es algo que se hace por honor, por orgullo, por amor, pero no, la mayoría se hace por dinero y eso es lo malo que, que pasa en nuestras en nuestro país, México. Pero bueno, hoy venimos a hablar de cosas paranormales. Hoy hablamos de cosas, estamos en encuentro con lo desconocido. Falta que llame el factor Lines. <coughs> ok, muchos mensajitos el día de hoy, les agradezco mucho. Qué bueno que les estén gustando las historias. Vamos a leer una de Facebook. Vamos a leer una de Facebook que, que tengo aquí en el chat y dice lo siguiente: de Scott Cejas Zambrana. <coughs> Vi una mujer de negro caminando por el comedor. Entonces escucho que mi prima se levanta al baño. En ese entonces ella tenía ocho años. Cuando sale al comedor para ir al baño, yo veo que la mujer se recuesta en un sillón y mi prima la ve y pega un ligero grito de susto, pero no le presto atención. Cuando vuelve del baño, entra al cuarto y le dice a su mamá, mi tía, esta mamá, mi abuela la que dormía conmigo, durmiendo en la cocina, cosa que no era así porque ella estaba conmigo en el mismo cuarto esa es una historia que me mandaron ahí en facebook donde se comparten las historias se comparten al whatsapp pero ahorita todavía no voy a dar el whatsapp porque primero me voy a leer todos los mensajes que me llegaron ayer para que no se acumulen y ya que hayamos eh, despejado todos los mensajes en whatsapp volvemos a a poner el, el whatsapp y me mandan nuevas historias <coughs> Melisa todavía no está, recuerden que Melisa hasta el viernes le llega. Gracias Sandra por tus mil likes allá en YouNow, los primeros mil likes de Sandra, gracias chulada. Recuerden que eh, Melisa hasta el viernes tiene su micrófono, entonces yo creo que para la otra semana ya está con nosotros hablando de cosas paranormales. La Meli que ya la extrañan y la Meli que tanto quería hacer transmisiones, y ahora no está con nosotros. Pero bueno, ella fue la que me insistía en que ya hiciéramos transmisiones. Y miren, ya. Yo ya acepté. Ya estoy aquí con ustedes. Ya me hice mis espacios. Me tomo el tiempo. Y ahora ella es la que no viene. Pero bueno, ya, ya vendrá Melissa. Vamos a ver ahora sí lo que tenemos. En el WhatsApp. y Vamos a leer lo siguiente. Dice. Nuestro amigo... Saludos desde Colombia, hermano mexicano Decirte que de la única página que no te sigo es de Facebook Ya que no podía comentar porque me hacían bullying Y hasta me salían con groserías Y eso hizo que me retirara de tu cuenta de Facebook ¿Te hacían bullying? Aquí el único que hace bullying soy yo Así que nadie más tiene permitido hacer bullying en mi página, solo yo Pienso que necesitas un moderador de tus cuentas Aprecio tu contenido Te sigo desde hace mucho tiempo en YouTube Ahora estoy en live, en TikTok. Un abrazo, mi hermanote desde Colombia. Aquí estamos. Soy una rama. Soy una rama. Si ¿Sí te llamas, hola, ¿qué haces? Pues hablando de fenómenos paranormales, soy una rama. Y mi amigo, ve a Facebook. Ahí el único buleador soy yo. Nadie más puede hacer bullying en mi página, solo yo. Buenas noches, saludos desde Puebla. Me mandan este mensajito, me mandan un video. Dice, hola, cuando empiece tu directo, ¿puedes subir este video? Te cuento este video. Es un video que nos ha mandado una evidencia paranormal. Lo grabé hace dos años. Esa vez salí del trabajo y pues en ese entonces caminaba en una calle blanca donde no hay muchas casas porque el lugar es ejidal. Entonces yo caminando sí escuchaba un llanto, pero lo escuchaba lejos e igual no le tomé importancia. Pero ya caminando unos 10 minutos, el llanto de repente se hizo fuerte y decidí grabarlo. Entonces te comparto el video y pues personalmente fue algo que deja mucho de qué pensar. Aprovecho para saludarte y desearte mucho éxito en tu programa. Mi nombre es Ricardo Arenas y gracias por recibir mi video. Vamos a escuchar este audio o este video que nos mandó nuestro amigo. Dice que escuchó un llanto. Vamos a ver el video para la gente de YouTube y en Facebook y los demás nos vamos a escuchar. Pongan atención. Un abrazo para Paola, un abrazo chulada. voy a seguir este, caminando mi recorrido porque si claro que hay que darle la vuelta a esto ¿no? es un error ahí sigue estando la, la luna solamente que no me quiero sugestionar Ok, pues el llanto sí se escuchaba tétrico, eh La gente que está en YouNow y en, en TikTok No vieron el video, pero se ve como que está descampado Es un sitio sin casas Y el llanto se escucha como de una mujer No es un niño, no es un gato Como de pronto a veces pasan los gatos oh, qué? me mandaron un regalo allí en TikTok Qué buena onda, qué es eso Vi una animación en TikTok. Jamás había visto algo así en TikTok. ¿Qué fue eso? Les agradezco a quien haya sido. Qué cosa más rara vi en TikTok. ahí una animación que salió en la pantalla. Gracias, chicos, por apoyarme. Eh, no es un gato. Pensé que iba a ser el llanto quizá como de un niño. Pero no es de una mujer. Sí se escucha tenebrosa. Vamos a volverlo a escuchar. Pongan atención. Les voy a enseñar a los de TikTok, por haberme mandado ese regalito, les voy a enseñar a TikTok. No sé si sea regalo además, pero se me hizo raro, vamos a verlo. Pues, voy a seguir... ¿Escucharon? Este... ¿Sí escucharon el llanto? Caminando el recorrido. Claro Yo que creo que, es que le dio miedo al muchacho. Casa, ¿no? el... Yo creo que le dio miedo al muchacho y por eso, por eso dijo, vamos a seguir el recorrido. Seguro que le dio miedo. ¿Sí lo estaban viendo? Sí, espero que lo estaban viendo. Yo, un día escuché un precisamente un, un llanto así como de una mujer pero se sentía mucho más desesperada eh, y es así como se escucha el lamento de la llorona no es como la gente lo piensa ah, seguramente aquí alguien habrá escuchado ya un lamento en la noche un lamento de mujer muy desesperada eh, que sí da escalofríos y es el que dicen que es el lamento de la llorona la Llorona está tanto en México, dicen, la Llorona es internacional, sí, como en Chile, como en Colombia, como en Argentina. Eh, al parecer es como el mismo fantasma. O eso es lo interesante de los fenómenos paranormales, porque cómo es que un mismo sonido se escucha en diferentes partes del mundo. Ahora, yo no sé si esto se escucha en Europa, en Asia, en África, por ejemplo. No me imagino si se escucha allá. Gracias a Imperial Lashes, que es Pau, ¿quién es? Que mandó otro, otro, sí es Pau, ¿verdad? Te mando un abrazote Pau, gracias. Eh, ¿Será? ese lamento por qué será? ¿Es el fantasma más internacional? Creo, la llorona. ¿Sí es Pau? Pau, te mando un abrazo, sí soy Pau. Pau, te mando un beso, un abrazo, saludos. Qué bueno que esté nuevamente en las transmisiones. Cristian Mejía también, un abrazo. A Claudia Saraí, a Francisco Márquez, mi hermano, saludos. Angélica García, gracias. Solo grita. ¡Ah! Y se va apagando de a poco, dice Cristian. Cristian Mejía dice que La Llorona grita. ¡Ah! Y se va apagando de a poco. Yo, la, la que ves que escuché a La Llorona y que supe que algo estaba mal. Que no era una persona, la escuchaba como una mujer que la estaba, le estaban golpeando. No, no, se lamentaba así como largo, como ¡ah! O sea, se estaba escuchando que le estaban dando una maldiza <risa> Pobre mujer, se quejaba horrible. Estaba en vivo, era, era más eh, violento el, el llanto, el sufrimiento, era más violento. Este, este sonido de espectro sí es como de. ¡Ah! Eso sí, como en las películas de terror, en las películas de fenómenos paranormales, sí así se escuchan los lamentos espectrales, ¿no? Como que el fantasma tiene un estilo, pero no, o sea, la llorona que yo escuché, sí le estaban dando una madriza, pobre mujer. Yo llamé a la policía porque estaba en un tercer piso y tenía los audífonos. Yo ya he contado esta historia, pero se las voy a volver a contar. Tenía, yo estaba de, de velador, por ejemplo, en una oficina como esta, estaba de velador. Y tenía audífonos y tenía, no sé, qué tenía, no sé si un teléfono, pero de esos G20, G Mo, Motorola, de esos antiguos, no sé qué tenía el teléfono. Un W580 seguramente tenía. Y estaba con los audífonos. Y dentro de la melodía, dentro de la canción, escuchaba que alguien gritaba, que alguien lloraba. Y dije, ah cabrón, ¿eso qué es? Me quedé escuchando y se escuchaba que, que había lamentos, que lloraban. Y entonces eh, me quité los audífonos y me quedé así. Era una oficina, tenía una puerta, eh, la oficina que daba a más oficinas. Del lado derecho tenía una ventana que daba hacia la calle esa colonia es muy peligrosa, ah, había muchos accidentes frente a donde estaba la oficina, había como un cruce y en ese cruce había muerto ya muchas personas. De, ¿Quién sabe por qué? Pero siempre se accidentaban. Yo vi muchos accidentes ahí, gente que se murió y demás. Entonces a ese lugar daba la ventana del lado derecho y había oficinas en frente, atrás y al lado izquierdo. Había ventanas en los cuatro puntos cardinales. Me quité los audífonos Y escuch estaba escuchando Y de pronto escuché nuevamente Que el lamento este Que alguien lloraba, que alguien estaba sufriendo Alguien sufría Entonces me asomé por la ventana Pero por fuera El ambiente se escuchaban Los, los autobuses hacia lo lejos Porque ya era noche, no ya era la madrugada eh, ruidos pues, de noche no, Por ahí Grillitos, cosas, no se escuchaba nada y dije, qué raro, porque yo estoy escuchando que alguien se está lamentando, que alguien está sufriendo. Cerré la ventana, me volví a sentar, me volví a poner los audífonos y nuevamente sigo escuchando que alguien se lamentaba. Y entonces me los quito y digo, no, esto ya debe de, de estar pasando cerca. Eh, voy a cancelar la llamada ahorita para que siga contando la historia. Entonces... De pronto escucho nuevamente que, que se lamentaban que alguien estaba sufriendo. Fui y me asomé a la ventana que tenía la oficina de enfrente, en la calle que estaba del, del otro lado. Igual no se escuchaba nada afuera. No era del lado derecho, no era de enfrente, quedaban las otras dos ventanas. Me fui a asomar a las ventanas del lado izquierdo y a la que quedaba atrás de mí en las, en las oficinas siguientes. Y nada, no había nada alrededor del edificio, no había nadie. Se escuchaban los sonidos normales de la noche, ¿no? No había nadie lamentándose. Me regresé a mi escritorio, me vuelvo a poner los audífonos y vuelvo a escuchar el lamento. Alguien sufría mucho. Y entonces llamé a la, llamé a la policía, llamo a la policía y digo, estoy en tal parte, etcétera, etcétera, escucho el lamento de una persona. Y como también tenía radios, de banda para traileros para taxistas y demás empecé a usar las claves para hablar con los taxistas o con alguien que me captara en el canal 18 me acuerdo eh, en una base de radio taxis y demás para ver si alguien estaba cerca de la zona y me podría ayudar con qué era lo que estaba pasando en el edificio por ahí había alguien que estaba sufriendo en el edificio donde yo estaba eran puras oficinas entonces tenía que estar afuera una mujer yo me la imaginaba que la estaban golpeando, que gritaba, que sufría. Y la, le dije a la policía, este, eh, colgué y me quedé escuchando y se escuchaba nuevamente eh, el, el sufrimiento. Abro la ventana y por fuera no se escuchaba nada. Y ya cuando la cierro, me empieza a dar un escalofrío así muy, muy, muy, muy feo porque me di cuenta que no era fuera el sonido. El sonido no era en ningún lado de afuera del, del, los, del edificio. El sonido estaba adentro, donde yo estaba, en las oficinas. Ahí estaba el sonido. Y entonces me dio escalofrío y dije, no puede ser, aquí me están espantando. Y creo que por primera vez supe que pude escuchar a la llorona. Yo se lo adjudico a que era la amantada llorona, pero ese día me dio bastante escalofrío porque me di cuenta que el lamento o esto que había de angustia <coughs> estaba dentro del edificio y no estaba fuera. Aníbal Strange nos mandó 10 pesotes en el super chat en YouTube. Gracias, Aníbal Strange, por esos 10 pesotes. A la gente de TikTok le mando un abrazo. A Giovanni también que está aquí. acá A Canal Equips también un abrazote. Gracias a toda la gente que está viendo esta transmisión de historias paranormales. A Sandra Yan Yunao, a Iván Rosas también, a Cristi Mejía. Dice, jaja, ya recuerdo, estabas durmiendo dentro de un mostrador en una tienda. Esa es otra historia, Cristi Mejía. Esa Cristi Mejía es otra historia también aterradora que me sucedió en otro trabajo. Yo comúnmente, eh, antes trabajé muchas veces de noche. <coughs> y me pasaron cosas así raras. Dice Leandro Escudero, a mí me pasó con mi mamá. Cuando ella falleció, vi una imagen borrosa y era ella por su silueta, pero era transparente. Oh, oh, se me va a apagar la computadora. Debe un segundo. No puede ser, se va a apagar la computadora. No le atino al hoyo, no le atinaba al hoyo. Ah, cuando uno más necesita atinarle al hoyo, no le atina. Ya le atiné, ya le atiné. Salvé la transmisión, gente, porque se me iba a acabar, a apagar la computadora. Estaba en cero. La rescaté. Nunca había sufrido tanto por no atinarle al hoyo. Sí, había sufrido, sí, sí, en algún momento al de la clavija para conectar la computadora. Me estoy refiriendo a ese. Si sí, él le había sufrido antes, pero hoy hoy sentí hoy sentí que no lo iba a lograr, ¿eh? Afortunadamente siempre lo he, lo bueno. Ah, ¿sí seguimos hablando de la computadora. Sí, sí, sí. No, no, sí, no, a veces no lo he logrado, a veces no he, no he alcanzado, no llego al hoyo. A mí me pasó con mi mamá cuando ella falleció, vi una imagen borrosa y era ella por su silueta pero era transparente su figura como la del depredador cuando se camuflaba. Soy de Argentina, de Buenos Aires, Leandro Escudero. Dice que vio la silueta de su mamá como se ve en la película del, del depredador, que se veía como gelatina transparente, ¿sí recuerdan? Así se veía su mamá. Yo digo que sí, últimamente he estado más optimista de que se pueden ver los fantasmas. He estado muy optimista con eso. Bueno, por ahí hay unos investigadores paranormales que este del Arco, Alberto del Arco, siempre anda diciendo que, que, que son plasmaciones cuando son manchas de humedad. Siempre en las manchas de humedad dicen que son plasmaciones. Eh, Carlos Trejo, que tiene algunos algunos días que, que recién estuvimos en un evento, habla sobre que él quiere congelar un fantasma. Dice que tiene una técnica, que él va a ser el primero en capturar un fantasma que lo va a congelar. Yo quisiera que Alberto del Arco fuera... Eh, menos amarillista y que el señor Carlos Trejo fuera coherente de verdad, porque a mí me gustan los fenómenos paranormales y yo sí quisiera de verdad que eso se pudiera, ¿no? Pero bueno, yo no me imagino congelar a un fantasma, eso sí suena ya a casa fantasmas, pero yo les prometo, eh, si votan por mí en la candidatura de la presidencia, que voy a lograr cazar a un fantasma <risa> no yo yo creo que yo estoy descubriendo una técnica no la he aplicado es una hipótesis que tengo eh, pero sí estoy cada vez más convencido de que creo que puedo creo que puedo conseguir una evidencia real una evidencia real aunque sea aunque no sea tan eh, así impactante como las que vemos en internet pero creo que con un experimento que estoy generando, puedo, puedo hacer ver ese otro plano, ese otro plano de donde no sé qué sean, si son personas muertas o son seres o son ángeles, son demonios, no sé qué hay ahí, son extraterrestres, quién sabe, pero creo que hay una parte donde sí se puede lograr algo. No les... Digo más porque me voy a escuchar como Carlos Trejo <risa> o como Alberto del Arco. Pero voy a hacer mis pruebas, se las voy a grabar en video. Todo el conocimiento y todo lo que he estado desarrollando se los voy a ir diciendo en video. Voy a hacer toda una serie de mis experimentos y a ver qué logramos. Si se logra, si se logra algo, seré el más feliz del mundo. Si no se logra, también lo seré, pero... Seré objetivo y seré honesto con ustedes, les diré, no sirvieron mis, mis experimentos, pero lo voy a hacer. Eh, ok, dale Rocha, el hoyo da miedo, escucha Borroso, oye, ¿qué tal los Rosado? Oclac, oh, si alguna vez tienes la oportunidad de investigar, por favor trata de cubrir algún caso paranormal de Venezuela. Omar Gavidia, Omar mi hermano, ahorita en Venezuela pues lamentablemente por su situación eh, de gobierno y la situación de la sociedad no es tan apto como para que uno pueda ir a explorar algún lugar en Venezuela, es demasiado riesgoso, no hay, no hay seguridad, digo en ningún país hay tal seguridad no, o algo que te, que te diga que eh, precisamente va a estar seguro. Pero Venezuela ahorita no, no, es, no es seguro para hacer este tipo de cosas, como no lo es algunos estados de México, en los que he dicho que tampoco hago ni voy a esos lugares porque es peligroso, es peligroso para los turistas. Si yo veo esos paredes modernas y las sombras sumo y toca mi puerta, me hablan, dice fans Jonathan Salinas. Eh, y lo peor es que siento en mi cama, quise pasar en mi mano y se durmió la mano. Están, están platicando cosas paranormales ahí. Vamos a ver qué más tenemos en el, en el Oxlack. Esa evidencia es tan real como las evidencias de que los que andan en centenarios mostrando a los mismos brujos. No. Lo que él quiso decir es, Oxlack, esa evidencia es tan real como las evidencias de los que andan en cementerios mostrando a los mismos brujos. ¿Qué creen? Ay, Dios mío santo. Ustedes son personas inteligentes. Me caen bien porque son personas coherentes, inteligentes, porque mi página recibo bullying o recibo hate a veces, porque hay gente más pensante eh, si yo subo alguna tontería. Hoy vi un video que de verdad, no sé, a mí me da una impotencia, quisiera, es que tengo un problema de ira, entonces debo de controlarme. Tengo un problema de ira, por eso voy al psicólogo y al psiquiatra. Pero... Iba a decir quisiera golpearlos, pero no sé qué quisiera hacer a esos exploradores charlatanes. Vi un video del día de hoy donde un explorador está en un cementerio. Y supuest supuestamente hay un brujo, hay un brujo tapado en una tumba. Está completamente tapado con una manta y se mueve así, se, se mueve como así. Y entonces el explorador se, se va acercando con la cámara y le dice... ¡Eh, brujo! ¡Eh, brujo! Y es que todos los exploradores paranormales no sé de qué estado sean, pero todos hablan así ¡Eh, brujo! ¡Eh, brujo! ¿casi es brujo? ¿Qué, ¿qué es brujo? Así le empieza a decir, ¿no? Entonces, pues se va acercando cada vez al brujo que hace esto con una manta negra y, y de pronto llega a donde está el brujo ¡Eh, brujo! Y, y le quita la manta, pero la cámara la tiene como a mitad a mitad de, de donde agarra la tela y se ve la mitad del panteón. No, no lo encuadra completamente, lo pone a la mitad. Entonces, cuando le quita la sábana, ya no hay nadie. Pues obviamente no, porque el, el brujo se hizo del lado izquierdo, del lado donde no está grabando. Imaginen que le quita la toalla a alguien o la tela, pero está grabando hacia acá. El brujo sale por el lado donde no está la cámara, la persona... Y nada más se queda con la manta en la mano y ya regresa a la cámara. Y se ve que nada más tiene la manta en la cámara. Y dice, ¡Uy, el brujo se fue! ¡El brujo desapareció! Son buenos. Son buenos para mentirle a la gente hasta eso. Y, y son muy valientes al hacer esos fakes. Pero son tan churros esos. No sé. Dios mío, yo he escuchado hablar a esos tipos que hacen esas exploraciones paranormales y he escuchado cómo se burlan de la gente al jaja, ja, hicimos esto así nada más falso y, y ahí teníamos a cinco mil personas viéndonos y lamentablemente porque hasta en la guerra hay, hay reglas pero si yo dijera todo lo que he escuchado y de las personas que he escuchado y visto no sé ni para qué decirlo, porque hay gente que lo seguiría adorando y seguiría siendo sus fans. Pero yo, yo he visto cómo se, se burlan de, de, de la gente con, con sus artimañas. Va, caen bajo, caen bajo, pero lo único que me consuela es que esa gente al final de cuentas <coughs> solo hace un show y no terminará siendo alguien importante en el tema, ¿no? Espero <coughs> que, que el prestigio que yo pueda hacer. Me dé para que cuando yo me muera, al menos recuerden, ah, Oxlack era un buen eh, presentador de temas de misterio. Si quieren hasta ahí, ¿no? Pero que, que se diga algo bueno de mí, que no digan pues cosas tan... O que ni se acuerden de mí, porque estos no van a ir a ningún lado, esos exploradores paranormales. Eh, no sé, se me antojó unos tacos, dice Nati Princess. Denigran al verdadero explorador, dice Carsconami. con Nami, denigran al verdadero explorador, ya se los dije hay una exploradora en España, que es eh, ¿cómo se llama esta muchacha? Ay no me acuerdo ¿cómo se llama esta exploradora española? E incluso ya hay dos, ya vi que está la, la original y está como la copia ya saben que las copias siempre también pues tienen su público Ox hace exploración eh, Paola, me aventé todo el 2020 haciendo exploraciones. Fui a, a más de 20 estados haciendo exploraciones y los videos los voy a estar subiendo constantemente al Akibara. Los voy a estar subiendo constantemente al canal. Entonces, sí, sí he hecho exploraciones, Pau. Por eso ya no quiero hacer, porque en el 2021, 2021, me la pasé explorando. Ya, ya, ya lo he dicho muchas veces. La pasé explorando por el tema de que yo no conocía ni hacía eso y después porque tuve que hacerlo para Spotify. Entonces me la aventé viajando por México, uh, metiéndome a todos esos lugares. Que lo un abrazo 50 pesos argentinos. Ay, mi hermano, gracias por ese super chat. Así sí, cuento más historias paranormales. Con super chats sí cuento más historias paranormales. ¿En dónde me quedé? Ah, que... Que estos... Ah, Kibara. Kibara es una exploradora paranormal. No, exploradora nada más. Eh, española que se mete a casas y se mete a lugares abandonados. Si buscan Kibara, digo, no es por darle publicidad, pero me sorprende que ella se mete a muchos lugares abandonados y nunca anda con sus cosas de que ve fantasmas. Sí, de, si de pronto en algunos, progra en algunos capítulos sí que se escucha un ruido, que se movió algo ahí pero nada, nada espectacular y se ha metido a muchos lugares y lo que hace ella es relatar más o menos la historia del lugar, eh, explorando de noche y demás, nunca va con la idea de lo paranormal y acá estos exploradores que tenemos en México, y, ¡eh, brujo! ¡brujo! ¡eh, bruja! ¡Eh, eh! <risa> Hasta me suena como, como cuando le hablan al ganado, eso no, es que no sé... No sé, como que todos los exploradores paranormales salieron como del mismo estado. ¡Eh! ¡Bruja! ¡Eh! Hacen así como, como carrían vacas. Algo así, algo así son los exploradores paranormales. O sea, <risa> cuando visitas la casa Matusita. La casa Matusita en Perú, cuando fui a Perú, pasé. Eh, obviamente la casa Matusita ya no existe. Abajo había un banco, ¿no? Todo lo que era la casa Matusita ya son negocios. Y, y ya no sé qué cuánto quede de la Casa Matusita en el segundo piso. Pero en el primer piso ya son negocios y demás. La Casa Matusita solamente es la historia de lo que sucedió ahí. Pero ya no es un lugar como para que vayas y explores. Ya ya son negocios ahí. Ya, term, ya dejó de ser lo que era la Casa Matusita. Quiero volver a hacer guiones, dice Pablo Sáenz. Un abrazo, mi hermano. Nos mandó 20 pesotes. Mi hermano Nico, bienvenido. Gracias por ese super chat. Me suena como terreno al extremo. Eh, bruja, bruja. ¿Qué pasó en ese lugar en Perú? Dice Gray River. Aunque fuese pura mentira, me encanta, me encanta el de Mario. ¿Cuál Mariana Peña? ¿Cuál cuál te encanta? Arre, bruja, arre, bruja. Mira, voy a buscar uno, a ver, déjame ver sí sí tengo. Lo voy a poner, lo voy a poner el que les digo, porque me me hace sentir... ¡Ay! Hasta suspiro de, de la rabia que siento de cómo los engañan. Lo voy a buscar. Denme chance todos. Denme chance. Voy a buscar eso. Está en el canal de Zona Oscura. Está en la página de Zona Oscura. A ver, vamos a buscar Zona Oscura. Yo no sé quién sea este explorador. Y ya me vale porque... Digo, no voy a ser amigo de los exploradores paranormales que hagan ese tipo de cosas Ok, ok, aquí estaba. Ok, yo lo vi en zona oscura Pero no, ya no está aquí ¿Qué le habrá pasado? Es, y lo vi hoy, lo vi hoy A ver, vamos a ver Ah, ya, ya, ya, sí, debe estar aquí Vamos a ver se lo voy a mostrar a la gente de TikTok. A ver si está aquí. Este es el de Octavio Caña. no ataque del Chupacabras. Es el de que se iba a caer. No. La bruja, ¿no? Uy, lo ha de haber quitado. Se lo han de haber reclamado o no sé. Porque ya no lo tiene aquí. Hoy lo vi... No, no, no, qué lástima, estaba aquí. aquí. Aquí mataron a Octavio, psicofonía, ¿no? No, no, gente, se las debo. Voy a preguntarle a mi compañera para, para que me diga, es que estoy ocupando el celular, si no, le escribí ahorita a Italia y le preguntaba sobre ese video para que lo viéramos. Te, te han de estar viendo y lo acaban de quitar. A ver, déjame ver. Es que si no voy a quitar la transmisión de. Voy quitar la transmisión, no. Híjole, estaba, estaba bueno para verlo, pero mañana se los consigo y se los pongo. Vamos a ver qué más hay en los eh, mensajes. Ok, búscalo en YouTube. Es que no hay tantos exploradores paranormales y todos hablan igual, ya les dije. Entonces no sé cuál sea. Ay, es que he visto tanta cosa tan chafa, gente. Tanta cosa tan chafa. Dice Oxlack: ¿qué opinas de las personitas que dicen ser del futuro? Pues falso, mi hermano, falso. Eh, eh, hay experimentos. Hay experimentos para teletransportarse. Eh, solamente... La, la materia no se puede descomponer para transportarse, la materia se tendría que descomponer uh, en átomos o en fotones, si sí, una conversión de átomos a fotones si es que eso se puede, si es que a lo mejor estoy diciendo algo coherente entonces para viajar en a, a, a, a, a esos espacios, tiempo, espacio y demás se tendría un cuerpo que descomponer, que fragmentar entonces, por eso no se podría. Entonces, toda la gente que dice que viene del futuro y que está grabando desde el futuro y todo eso, son meras historias. No, no se puede. No se puede. Si pudiéramos desfragmentar un cuerpo, se, puede, se podría incluso desfragmentar un cuerpo a la más mínima potencia y poderlo mandar a otro lado y poderlo rearmar en otro lado. Digamos que que por muy difícil que eso parezca, sería lo más sencillo, pero eh, aquí viene lo difícil, no es la misma esencia, no es el mismo ser, el que se descompuso de un lado, y se transformó en el otro, por eso hay complicaciones, y se cree que puede haber exactamente un espíritu, por eso si alguien lo clonan, alguien eh, que, que muera, Michael Jackson que murió, y que tuvieran todo para clonarlo, lo clonan, no sería Michael Jackson, sería físicamente Michael Jackson, pero en su esencia, en su personalidad, en su talento, no sería Michael Jackson, sería una entidad diferente. Por eso es que es tan difícil y extraño y extremo todo esto, porque no solamente se trata de, de ir de un lado a otro, sino de saber también de qué estamos compuestos solamente es materia o es materia con algún tipo de, de energía eso es eso es a lo que podemos llegar profundizando en lo que son los fantasmas en lo que son los viajes eh, interdimensionales o al pasado o teletransportación, etcétera Claudia Paranormal, ¿y crees que con permiso te dejen entrar a la Casa Negra de la Ciudad de México, donde quemaron a los enfermos médicos y enfermeras? Esa casa está fecha, está cerrada, podría ser un documental. Claudia Saray, ¿la Casa Negra? Todos donde Paco Medrano son fex y así hablan. Ah, ¿Paco Medrano? No sé, así, <ríe> así hablan. Ahorita busco quién es Paco Medrano. toda materia es energía en reposo, relatividad, dice Arles, capturado, Maquelina un abrazo, un abrazo también para Andrea, chulada mi amor, besitos, que está viéndome en la transmisión de YouNow seguramente, y en TikTok, no se puede viajar, buenas al futuro, porque no existe, pero se sí puede viajar al pasado, eh, pues es que, no se puede, más bien no se puede, todo es una idea, eh, esperemos que avancemos y que sí se pueda, no sé, mientras lo imaginemos, todo es posible, mientras lo imaginemos, en el espacio, el universo, todo es posible. Así que no duden que, eh, que quizá en algún momento alguien pueda conocer ese futuro en donde nuestros pensamientos sí se volvieron realidad. Nos vacunaron a todos y después cometieron zombies. Eh, ¿Qué explorador recomiendas? ¿Qué explorador recomiendas 0% fake? Yo te puedo decir, mi hermano, lo conozco poco, uy se me fue el nombre, eh, este chico que es de, de Cancún, este chico explorador paranormal que es de Cancún, que es explorador de Cancún, eh, ¿cómo se llama? A él sí lo podría recomendar, Gerald, Gerald, a Gerald sí, lo podría recomendar, eh, él, él me demostró al menos que lo que hace, lo hace... Eh, sin, sin buscar hacer fakes, ¿no? También eh, Noxer, que recién lo conocí y que tampoco he, he visto todas sus transmisiones, pero también al menos al, al convivir a lo que me contó, a lo que ha visto, a lo que he visto, también Noxer simplemente va y vive la experiencia, no anda buscando hacer fraudes. Y es que lo que pasa con los otros exploradores paranormales es que como quieren ganar estrellas, como quieren generar ingresos, pues están buscando ir a aquel lugar y a ver qué fraude meten o a ver qué cosa actúan para que la transmisión sea más entretenida y la gente piense que se están rifando ahí el, el físico y les aporte más, más dinero. Por eso, entonces, a, a Gerald o a, o a Noxer los veo más sencillos los veo que lo hacen más por gusto cuando empiezan a ganar dinero es cuando se empiezan a descomponer porque quieren ganar más dinero y es que están buscando hacer cosas más impactantes pero ahí les recomiendo Kibara la española Kibara que hace no hace transmisiones hace videos y nunca anda de payasa con que hay fantasmas y demás en, en las casas abandonadas los fantasmas ya se los he dicho Pueden estar en cualquier lado, no solamente en los lugares abandonados. Aquí mismo puede haber fantasmas. Ahora mismo, si sí, tú ahí donde estás en tu casa, puede haber un fantasma. Seguramente ahí cerca en el baño, como habíamos escuchado la historia esta, de que el niño veía a un niño fantasma y que el niño fantasma estaba atrapado en la pared y que el otro niño de la otra casa también veía el mismo fantasma y que esto se dieron cuenta hasta que las mamás hablaron y se dieron cuenta que los dos niños hablaban de un mismo niño fantasma, de un niño imaginario que se llamaba, que tenía un nombre igual y que entonces el niño, este niño abandonado, o este niño fantasma vivía entre las paredes de las dos casas. Mira, dice Alberto Mata, dice, Ricky Velázquez es bueno. También va solo la mayoría de veces y ha tenido muy buenas exploraciones que te quedas en shock. Alberto Mate, déjame desolucionarte, pero hace bastante tiempo cuando yo hacía mis transmisiones y cuando no había exploradores paranormales, Enrique Velázquez fue el pionero de estos exploradores paranormales, se enojó bastante conmigo y al, al grado de que quería verme en un lugar para madrearme, literal. Literal, me dijo dónde nos vemos para partirnos la madre. Así, tal cual. ¿Por qué? Porque le desmentí un video de una niña en las escaleras. De una niña que según se aparecía en las escaleras de una casa. Y me acuerdo muy bien que, que nos burlamos en la transmisión porque estábamos viendo el video y, y decía ¡Niña, niña, niña! ¿Estás ahí? ¡Niña! ¡Niña! O sea, ya le estaban hablando a la niña que la hacía de fantasma para que se apareciera en la cámara. Pero la niña no entendía el ¡Ya aparecete, Y hasta que le decía ¡Niña! ¡Niña ya! ¡Niña! Y ya hasta que sacó la mano la niña. ¡Uno! Uh, uh, ¡Una niña! ¡Una niña! Y no sé qué más. Debe de estar por ahí el video. Y Ricky Velázquez se enojó tanto por desmentirle ese video que me quería... quería golpearme. Quería buscarme y que nos viéramos y que nos golpeáramos. Mejor que no hagan fraudes, mejor que no hagan fraudes. ¿Qué necesidad hay de que, de hacer ese tipo de cosas? Mejor que digan, esto es entretenimiento, eh, pasen a chido, es como de terror, es como para que ustedes también vayan con nosotros y se sienta un ambiente de terror, pero todo esto es fake y listo. Sean felices, pero no le vayan a decir a la gente Si sí, entramos a un lugar donde la niña fantasma se aparece ¡Niña! ¡Niña! ¿Estás aquí? ¡Niña! ¡Niña! ¡Niña! ¡Niña ya aparecete! Literal, eso fue lo que hicieron en ese, en ese video Entonces, lamento mucho desilusionarte, mi hermano Pero así, así fue con Ricky Velázquez. ¿Pero que sea Solo quedar en ridículo Claro, exactamente, hay algunos... Uh, ¿con qué historias paranormales? la ansiedad radica en querer hacer fama en lugar de hacer trayectoria exacto, la necesidad eh, lo dijo muy bien nuestro amigo la necesidad radica en querer hacer fama en lugar de hacer trayectoria si sí, fama van a tener un rato y dinero van a tener un rato pero trayectoria no, no la van a obtener pero bueno Mystery World, Mystery World es un chico que hace sus exploraciones paranormales, se la rifa a él con su con su novia eh, y él no anda buscando hacer eh, el ridículo con que salen fantasmas, ni mucho menos. Lo que hace Mystery World, eh, lo hace muy bien. Y, y me da gusto que, que, que haya crecido tanto y que sus exploraciones sean más sanas. Así que Mister Mystery World no tengo que decir nada con respecto a sus exploraciones paranormales con respecto a sus videos, después hablamos pero a Mystery World lo conozco lo conozco bien y tenemos una llamada, ¿quién habla? Buenas noches hola, ¿quién habla? Buenas noches hola hola, hola <coughs> hola, hola Ok, no sé si nos está escuchando alguien ahí, pero contesté una llamada y no no contesta. YouTube es una ventana que se presta para muchas cosas, pero hay una línea muy delgada entre la seriedad y el entretenimiento y los ridículos. Si a Mystery World no le pasa nada, él va, vive su experiencia y eso es lo que comparte, y eso es lo padre, y listo. De, todas las, de todos los videos de Mystery World, por ejemplo, que ha tenido, eh. Ni uno ha pasado como este chico, ¿eh? Sí, bueno. Buenas noches. Bueno, bueno, bueno. Sí, bueno. Ok. Ok, tenemos otra llamada. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién habla? Buenas noches. Ok, oh, caray. Me están llamando, pero se, ¿se corta. ¿Qué pasa? Es Ricky Velázquez. Ya me está buscando Ricky Velázquez. No sean chismosos. Eso ya fue hace mucho tiempo. Y ya de Ricky Velázquez no quiero saber nada. Como de Mario, como de Joshua Luke, como de todos los que hacen fraudes. No quiero saber nada. Hagan sus cosas. Eh, vivan felices. Ganen su dinero. Y, y listo. Yo no quiero sacarle más sus mentiras. La gente que quiera creerles, créanles. Pero. Pero yo ya no voy a hablar de ellos. <coughs> Él es el, es el Capi Mystery World. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, ah, es que se gustaba por, por la tele que tengo. Ah, ¿qué tal? ¿Quién habla? Buenas noches. Habla ah, Leo. Leo, sí. ¿de dónde nos hablas? Desde acá de California. Leo, desde California, bienvenido, mi hermano. Buenas noches. ¿Qué nos quieres platicar? Bueno. No, te una foto por, por WhatsApp, no sé si la puedes checar Una foto por WhatsApp, a ver, vamos a ver la foto por WhatsApp ¿De qué es la foto? Es una foto de está un círculo azul y está como una imagen plasmada Ajá, eh, como una foto, ah, ya vi, aquí la tienes Ah, ok, ok, aquí nos acaba de mandar la foto Cuéntanos esta, esta historia, estoy mostrándole la foto a la mm. gente Oh, ok, uh, los perros estaban ganando como a de las 3 de la madrugada Sí Y se me hizo curioso Entonces me paro, tomo la foto hacia la nada Y aparece eso después de que lo cheque. Tomaste nada más la foto por curiosidad para ver qué había Ajá, claro, claro pues Se alcanza a ver como una silueta ahí pequeña, ¿no? Como si fuera un niño en una reja, ¿es una reja? Sí, es una reja Ok, no había nada, o sea, si... ¿eso cuándo fue? eso puede ser aproximadamente un año ah cuentan pues, bueno, antes de que yo trabajara ahí, que un, que un señor estaba poniendo unas cámaras de seguridad y se cayó desde arriba, desde el edificio de arriba de un edificio, se cayó ahí mismo en ese círculo, porque es como una boletita ahí y mismo pues yo asumí que tal vez era como la entidad de ese señor oye, ¿y nunca intentaste tomar otra foto para compararla y ver si salía lo mismo? no porque bien podría ser otra cosa que parece ser una figura humana, pero... Pero claro, parece como, como si fuera como... Ya ves que a veces los árboles los pintan como de blanco, ¿verdad? Ah, exacto. Sí, podría ser, por ejemplo. Pero está muy sí. grueso. Pero está muy grueso y hasta como que se ve como las, las piernas hacia abajo y todo. Y exacto. se ve como la cabeza. Eso es lo que se me hace muy curioso, pues, que se mire el contorno de la cabeza. Y dices que estaban ladrando los perros, ¿no? Ajá. Ok. ¿Esto sucedió en California? No, esto sucedió en uh, se llama la ciudad de Jalisco. Ah, en Jalisco. Y es, entonces sí. este es un lugar de trabajo. Sí. A ver, esto voy a mostrar a la gente porque no estaba viendo bien. Le voy a enseñar más grande, que se vea esto más grande. Ahí se va a ver más grande. Y voy a mostrarle la foto. Ahí está. Sí, se ve como un niño, pero pues no lo sé. ¿Tú qué piensas? Tú lo viviste en la experiencia. Pues yo pienso que pues es como, no sé, en realidad está muy dudoso porque también puede ser que sea haga como la, uh -huh. la sombra del el contorno de la luz del, del blanco del árbol. pues. Fíjate que cuando la vi a primera impresión, luego, luego se vi, vi que era una silueta. Entonces me imaginé que era como una... Como un, un fantasma que pusieron con aplicación, pero no, si sí está ahí, si sí es algo que estaba ahí, pero eso fue lo raro que si hubiéramos tenido más fotos del día siguiente, por ejemplo, o una, una segunda o tercera foto, podríamos comparar y definir si efectivamente había algo ahí o si era como la esencia de un espíritu, ¿no? Esto está interesante. Sí, sí, está interesante y pues es algo como que busco tener lógica. Eso, mi razón lógicamente es como decir: oh, es la pintura del árbol que está pintado de blanco, pero se me hace muy curioso que, que, que no esté como todo, pues como recto, pues, sino que se dibuja como la silueta, la cara. Sí, está interesante, mi hermano. Qué bueno que nos mandaste esta evidencia. Y, sí, sí. y pues ahí la tenemos para el archivo. No sabemos si sea un fantasma, de que sí está interesante y curiosa, más la historia que nos cuentas de que alguien murió ahí, pues le da fuerza no al relato. Sí, sí, sí. sí No les digo que, que sea como 100% real, sino como que también es buscar el sentido lógico, ¿verdad? Sí, exactamente, mi hermano. Pues qué bueno que nos mandaste esta evidencia, que nos llames y que sigas el programa. Espero que en los siguientes programas también estés al pendiente de las transmisiones. Claro que sí. Un abrazo, mi hermano. Hasta California. Igualmente. Saludos. Saludos. Pues ahí tenemos esta fotografía que sí me pareció interesante. Pensé que era una edición, pero no. Sí hay algo ahí. Algo que parece un cuerpo humano, pero no no podemos definir si sea un fantasma. Pero, pero si fuéramos los, investig los exploradores paranormales, diríamos... ¡Eh, brujo! ¡Eh, brujo! ¡Eh, brujo! ¡Eh, brujo! Si fuéramos Alberto del Arco, diría, claramente estamos viendo una plasmación del hombre que falleció en este lugar. Si fuera eh, esto extra normal, diríamos, ¡y en esto no es normal! ¡Un niño fantasma se aparece en la reja de un trabajo! ¡La evidencia quedó captada en video! Así que, todo puede pasar, todo puede pasar. Vamos a contestar esta otra llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿quién habla? ¿Le puedes bajar a tu transmisión para que no se escuche el eco? La está en la tele, en el teléfono, ¿dónde nos estás viendo? Pues pero estoy viendo aquí desde YouTube. En YouTube. Bájale un poquito so, a la transmisión es. y cuéntanos, ¿qué pasa? Pues soy yo. este, Ya no te acuerdas de mí. Ah, caray. Pues es que ya he ido a tantas borracheras que, pues no sé. No sé con cuántos amigos he tomado. Este, soy yo, eh, Witz. Es a Witz, el grande Witz. Bienvenido, a Witz. ¿Cómo estás? Ya tiene mucho que no llamabas. Pues es que también ya hace tiempo que no hacías un encuentro con lo desconocido y pues también este, yo me había desconectado un tiempo pues también de, pues de YouTube, pero también veía que ya no hacías más tu encuentro con lo desconocido y te estabas dedicando más a tus investigaciones paranormales me estaba dedicando a la novia Witz. hay que cuidar a la novia y pues de hecho te había mandado ahí unos mensajitos pero nunca este no sé si los viste o si y, y, o no o no eh, pues mira mi hermano que tengo tantos mensajitos que por eso los revisamos en vivo para que podamos platicarlo juntos qué pasa Wits? Pues, mira, me, te cuento que hace unas, ya unas semanas atrás, el, el 20 de, de octubre, para ser exacto, este, pues falleció mi, mi madre. Este, la encontré, pues, muerta en el baño. Este, estaba solamente yo y mi hermano mayor, este, mi, mi padre estaba de, de, pues de viaje, este, yo de, yo les, este, bajé a preparar el desayuno y cuando subí para decirle a, a mi madre que ya estaba el desayuno, el desayuno listo, este, pues me lo encuentro ahí, pues, en el, en el baño, este, pues ya, este, muerta, ¿no? ¿De qué murió este, tu mamá? Según esto, de, de un infarto al corazón, pero este, antes de que ella falleciera, este, estuvo una semana en el, en el hospital, y ah. este, pero luego ya en el hospital ya la vieron mejor y la dieron, y la dieron de alta, y tres días después fue cuando ella falleció. Este. Mi mamá estaba, no sé si alguna vez te conté o no, pero te había dicho que mi mamá estaba, eh, pues, trastornada, había sufrido un, este, parecía otra persona, este, había cambiado mucho su personalidad, este, parecía más como eh, una niña en el cuerpo de una, de un adulto, luego, por ejemplo, hacía cosas como eh, agarraba algo y lo rompía y luego decía ay no es, yo, yo, yo no lo rompí este y si decías que este pero a ver pues, entonces y, y quién más pudo haber sido y si decías que, que, que ella fue entonces pues se ponía muy muy muy agresiva o a veces cuando rompí, rompía algo este, decía ay yo no fui y, y ahí tenía, este, pues, en la, man, eh, la mano, este, la, ¿cómo se llama? El objeto. Pues, la evidencia, la evidencia de que, de que ella fue. Bueno, el punto es aquí también, Oxlack que, este, yo tengo un conocido en internet, eh, una persona que conocí en, en internet, que, este, pues, que le, yo le platiqué, pues, este, porque él también es una persona que también ve cosas, o sea, tiene experiencias ha tenido experiencias paranormales y, y, y le comenté pues cómo estaba cómo estaba mi madre entonces este él me, él me comentó a mí que este que le había pasado algo parecido a una vecina que está que vivía en su casa eh, bueno al lado de su, de su casa este hace como un, un año creo y, y me dijo, y me dijo este mira de hecho este así como me estás escribiendo tu mamá este eh, es exactamente lo mismo que tenía la vecina que estaba del otro o sea la vecina que vivía aquí conmigo pero este yo eh, digamos que como él es muy como él es muy espiritual y todo eso este pues digamos que de alguna forma este, logró hacer contacto con algún ser de luz este, para, pues para, ayud para ayudar a su vecina y pues su vecina pues prácticamente volvió a ser este, pues otra vez la misma persona la misma persona que era pero nada más pasaron unas según esto que unos cuatro días después pasaron por ahí unos evangélicos y este y que tocaban a su puerta y no sé, y, y, y después de eso, este, que él se percató de que había presencias malas dentro de su casa de la señora, y que la señora se volvió a poner así, y, este, y que a los pocos días ella falleció exactamente igual que, pues, que mi madre, o sea, de de un ataque y de hecho me, me, dijo, me dijo esta esta persona mira no te quiero alarmar y, y no te quiero preocupar pero vete preparando para lo peor porque a tu madre no, este, no le que no le queda mucho tiempo este de vida este me, me dijo que este que, que aquí en mi casa que aquí en mi casa había algunas esencias Estaban lastimando y empeorando la salud Oye. de mi madre. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que en estos últimos años, este, pues se han muerto, o sea, personas cercanas a mí, o sea, como si una identidad que no quiero de hecho mencionar nombre este pues me quisiera lastimar lastimando mis seres queridos te lo pongo así en el 2018 se murió pues este mi perro que lo crié desde desde cachorro este en el 2019 se murió mi prima este la hija de la hermana de mi papá este se murió de un ataque al corazón y ella pues tenía buena salud. este En el 2020 se murió un amigo de la misma manera que mi prima, que mi prima, en el 2000, eh, o sea, un amigo de la infancia. De, eh, ah, en el 2021 se murió mi tío, este, mi tío este, el hermano de mi papá, este se lo encontraron este prácticamente ahí muerto en la playa con varias varias cortadas, o sea, con o sea, como si lo hubieran casi casi pasado con un, con cuchillas y este y también encontraron su casa totalmente destruida. Este y Apenas iba a cumplir un año de su fallecimiento y ahora se muere, pues, pues mi, pues, mi madre. Okay. Y, pues, a mí no me cabe la menor duda de que, pues, que hay presencias este, o hay identidades que me quieren pues, lastimar. este Lastimando a, mi, a, a seres queridos. Y también me he dado cuenta de que sí si hay... Algo dentro de mi casa porque, por ejemplo, este, yo tengo un, un cofrecito de madera. Donde de repente ahí guardo cosas y de repente este, llego al cuarto y de repente está abierto el cofre y, y, está, y está fuera del cofre este, algunas cosas que están dentro del cofre. O por ejemplo, el cofre cambia... Este, del de lugar y de repente está dentro de, del armario. Ok. Agüitz. Agüitz, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ah, ok. Sí. Entonces dices que lo que sucede es porque una entidad seguramente está ahí en tu casa. Mm -hmm. Sí. De, y de hecho, pues, este... Ve eh, lo que es el día 27 de, pues, de este mes, este, voy a ir a, a la Ciudad de México. Voy a volver a la Ciudad de México, pues, a, este, y vamos a depositar, pues, las cenizas de mi madre ahí en, un, en la cripta familiar. Ok. Ok, Agüits, Para mí, pero para mí fue un golpe muy muy duro y de hecho pues este de los últimos mensajes que te mandé por el whatsapp este pues mandé un te mandé un vídeo donde digo donde menciono la, la muerte de mi madre este y pues la muerte de estos parientes okay. y que pues y que yo me retiraba pues este momento de pues, de youtube por todo esto que estaba pasando y te había pasado pues, pues este el video para que lo, para que lo vieras y también te mandé un, pues un, un segundo video que hey, cuando puedas, si quieres verlo, sí. este, pero sí, este, la verdad es que a mí sí me, me sacó, o sea, esto me, me dejó sorprendido y más porque este compañero, pues, este, esta persona que conocí en internet, pues me, me lo advirtió. Y yo, pues, este, yo así como que no, no creo que, no creo que, o sea, le, así como que yo me quedé y, y le dije, no, no creo, no creo que pase eso, no creo, o sea, mi mamá sí está mal, pero no creo que, que, le llegue a pasar eso y, y sí, le, este, le pasó lo que, lo que le pasó a su, a su vecina. me dijo, vete preparando, o sea, a mamá ya no le queda mucho tiempo. Eh, entonces nos mandaste videos. ¿Quieres que los reproduzca? Como gustes. Ok, los voy a poner eh, a Wits. Y bueno, lamento lo que te sucedió, pero también te noto ya más tranquilo. ¿Estás tranquilo? Un poco más tranquilo, sí, pero hay veces que de repente, se si me viene la imagen, el rostro de mi madre este, estaba Casi toda morada, o sea, la cara, la, la mitad de la cara la tenía morada, las la piernas la tenía, una de las piernas la tenía morada, también tenía morada un, un brazo, y pues estaba ahí sentada en el, en el baño, y estaba con sangre en la boca, y este, y en parte de, y, y también tenía sangre en el brazo. Eso. Y, o sea, cuando se me viene esa imagen, de repente me dan náuseas. ¿Y de dónde salió la sangre, a Aguitz? ¿O por qué le saldría sangre si murió de un paro cardíaco? Eh, según esto dicen que cuando... Eh, bueno, eso fue lo que me comentó Nami, que cuando una persona se muere de un ataque cardíaco, este a veces este, se muerde la lengua y, se, y de ahí se este, la lengua, pues la sangre sale de la misma lengua. De ahí del labio, pues puedo creerte, puedo creerte eso, o sea, de que uno se pueda morder muy fuerte si le da un ataque, este, y que a la puerta salga sangre. Porque a, a mi prima también, este, es, la, la encontraron así con sangre en, el, en la boca, pero el, la, el sang la sangre en el brazo, en el codo, este, es así, pues, cosa, con, de dónde, de dónde salió esa sangre, ¿no? Ok. Voy a voy, voy a ver tu mensaje ahora para ver el, el video que nos has mandado. Lamento mucho lo sí. que te ha sucedido, Awitz. Deseo que sea pronta resignación. Ahora tu mamá está descansando ya. Y espero que tú seas un buen hijo y, y que hagas solamente cosas positivas de tu vida, Awitz, porque eso sí. le gustaría a tu mamá. Ok. Sí. De hecho traté de comunicarme con ella, traté de comunicarme con ella este mediante un este mediante un algo parecido a la cuija, pero con un libro de que de, de que le hablas a un espíritu o algo a tu casa y que el espíritu escriba a través de, de ti en una libreta y pregunté este, que, mamá, si estás aquí, por favor, este resp resp respóndeme. Y este, y, y el espíritu diz, me, y me respondió nada más una presencia que, diciéndome, el man, la alma de tu madre ya no se encuentra en este mundo. El, la, el, el alma de tu mamá ya está con Jesucristo y con el rey Dios Ángel Ar, así que no te preocupes, tu madre ya, ya este, está con ellos y, y, y, está, y su alma está sana y, y salva. Y, pero le pregunté, ¿y quién eres tú? este No te puedo decir quién soy, quién soy yo, pero te aseguro que no soy tú el mío. Eso fue lo único que me dijo. Ok, Aguit, ya deja descansar a tu mamá en paz. Muchos mencionan esto, yo estoy de acuerdo también con ellos. No no busques hacer ese tipo de, de conexión. Eh, ya viste sí. lo que tuviste que dar en vida, deja que descanse. Y vamos a ver sí. el video que mandaste, ¿te parece? Sí, sí, de hecho son dos, pero bueno, pero ahí este no es obligatorio ver ahí los, los dos sitios. Lo único que sí te comento es que conseguí un, no sé cómo le llaman, rubricarios o de estas, así como, este es un pendiente para el cuello, donde puedes, por ejemplo, ponerle cenizas, agua o lo que tú quieras, este, y pues obviamente como, este... Y mi mamá este, este ya casi en su en sus últimas semanas perdió varios dientes y le tuve que quitar las muelas del juicio y mi mamá me regaló sus muelas del juicio. Me puse este pues, digamos que en este pendiente que me pongo, que tengo en el cuello, este pues ahí tengo guardado los las muelas del, del juicio. Pero un, solamente quiero darte un dato curioso pues, que me comentó mi madre. El último día, este, antes de su, de su muerte, este y de hecho me lo dijo la, en la noche, o sea, ya cuando se fue a, do, a dormir, me dijo, Andrés, este eh, me dijo, hijo mío, este nunca llegues a viejo, nunca llegues a viejo. Si, si vas a morir, muere, muere joven. Y, y ya, fue fue lo, fue lo único que me dijo y yo no me dije, ay, man, ay man, por favor, no digas cosas este así y ya. Ok, Awitz, ok, vamos a ver el video que nos mandaste. Eh, pues te agradezco la llamada y eh, yo estoy aquí de nuevo en el programa. Espero que estés bien, Awitz y, y que ya no te suceda lo que antes te pasaba. Recuerdo que te sucedía. Vamos a ver el video, Awitz. Te mando un abrazo. Saludos. Nice. Ahí tenemos a, a Awitz. Eh, pues lamentamos el deceso que, que, que tuvo. Eh, vamos a ver, porque se lo prometí, vamos a ver lo que nos mandó Awitz. Dijo que nos mandó un video. <coughs> Son dos videos a ver, a ver, vamos a ver, este es el primero, hola, soy Awix, gracias, ok, eh, vamos a ver primero si, si está transmitiendo el stream StreamYard, no, aquí lo tengo, <coughs> ahí está, vamos al video de Awix, Ah, ah, ah, ah. Hola, soy Awix. Gracias Oxlax por estos libros de criptozoología octografiados y por esta camiseta. Y juntos somos la Legión Oxlax. Oxlax, Oxlax, Oxlax, investigador de lo anormal. Awix, Awix. Oxlax, Oxlax y la manzana de la verdad y la sabiduría. Yo voy a bajar el volumen porque la música me la van a eh, la música va a afectar. Eh, no sé cómo... Ok, hoy... Ok, yo creo que ya acabó, ¿eh? Uh, nuestro canal... Agüits y Oxlack, la manzana de la verdad y la sabiduría... Uy... Vengo a darles varios avisos, entre ellos decirles que hoy pues yo me voy a retirar de YouTube, no sé por cuánto tiempo, si sea definitivo o pues solo una temporada, pero bueno, primero que nada, debo comentarles que si Oxlack si estás viendo este video, quiero que sepas que me he tratado de comunicarme contigo. Este, he visto que ya no haces estos videos de encuentro con los desconocidos, por lo cual ya no me... Ya no te he podido hablar y te he dejado mensajes por el Whatsapp, por el Facebook y pues No he tenido respuesta tuya. Así que... Primeramente, Oxlack, y pues para la gente que me esté escuchando. Quiero que sepan que hace unas semanas falleció mi madre. Esta es su urna. Y el 27 de noviembre mi familia y yo las llevaremos a la Ciudad de México a la querida familiar. También... Pues debo decirles que mi madre no murió por causas normales, sino que por causas sobrenaturales. Mi madre hace unos años empezó a padecer una enfermedad de la mente y ella empezó a cambiar, empezó a comportarse de manera extraña, actúa como otra persona, como una niña. A veces era consciente de, de que era ella, pero muchas veces actuaba con otra persona, este, empezaba a romper cosas, empezaba a lastimarse ella misma, estuvo yendo con, con un psiquiatra, estaba con tratamientos, este, estaba muy mal, muy mal, muy mal. Eh, luego un conocido este que vive pues en el extranjero me preguntó por internet ok eh, el video dura bastantes minutos yo creo que lo voy a revisar ya, ya solo creo que fue un poco lo que nos explicó ya Awitz en la, en la llamada eh, está ahí Pame, Pame Núñez, un abrazote Pame, Qué bueno que estés acá pues ahí está Awitz que nos está contando, son dos videos eh, ah, vamos a ver un poquito el segundo vamos a escuchar el segundo hola, soy Awitz Gracias, Oxlax, por estos libros de criptozoología octografiados. Ok, este... Hola, soy Agüix. Vaya que tenemos problemas aquí arriba. ¿Pero tú eres Dios? ¿Eh, ¿Pero tú eres uh, Sí, ¿y por qué no lo hiciste Dios? Para probar los ceros y todos los ceros para que lo ¿no van a dar vuelta, ¿no? Claro que sí, señor, pero de frente de todo está ¿sí? así. es como va. Okay. Está, no sé, Agüits, voy a verlos solo. Eh, a ver de qué trata, sale. Eh, saludos a todos. Vamos a seguir con la transmisión. Hola, Oax, al fin, he dado tiempo de venir. Gracias, Pame Núñez, gracias. Mi buen amigo Daniel Max, Saludos, bro. Bienvenido aquí llegando a la transmisión 20 pesotes mi buen amigo Aniel Max, Qué bueno que estén llegando Todos los que antes Entraban a la transmisión como Anayeli López También Y vamos a, todavía tenemos Tiempo para ver otras historias que nos han Mandado al Whatsapp, ya la historia De Agüits yo la revisaré con calma Angélica García, bienvenida, buenas noches También allá en YouNow, gracias a todos los que me han Apoyado en YouNow, los que están en TikTok También, a Charles, a Ratzi, A Pau que estaba viéndome en TikTok este Hernández allá en YouTube a Edmo monsta a Juan Rdz también un abrazo a Maru gracias Maru vamos a ver qué más tenemos aquí en los mensajes tenemos una llamada perdida dice buenas noches hermano podrías tomar mi llamada enseguida quisiera contarte en mi casa y cuando ayuda en el último paso desde Tijuana Fabián soy un fan de Ok vamos a aceptarlo hola buenas noches quién habla buenas noches quién habla ¿Hola? Hola, hola, buenas noches. Pero, ha... uh, no, buenas noches. Hola, ¿quién habla? ¿Cómo te llamas? Soy Fabián, este, de ahí el pozo de ayuda que te está escribiendo. ¿Qué onda Fabián? Buenas noches, ¿de dónde nos hablas? Eh, sí, soy de, de Tijuana. Eh, de hecho, te escribí porque... Bueno, tengo rato que ya me han estado pasando cosas. Um, de hecho, hubo un tiempo que pensé que me estaba volviendo loco porque veía cosas muy seguido. Veía cosas muy seguido, eh, escuchaba cosas muy seguido. Sí. Y de hecho, lo último, lo último que me pasó fue hace tres días, cuatro días. Um, primero escuché pasos aquí afuera de mi cuarto. Después me tocaron la puerta y pensé que era mi jefita. De okay. eh, hecho, me levanté, le abrí y dije, ah, caray, como que caminó muy rápido para ser mi jefa. Me puse los zapatos, me asomé y, y no la vi. Eh, de hecho, eso es de lo más, digamos, tranquilo. Se puede decir que no ha pasado. Eh, antes de eso, también una noche anterior, perdón, había pasado lo mismo. Nada más que esta segunda, esta última vez, perdón. Fueron dos veces las que me tocaron la puerta en la madrugada. Eh, de hecho, fue como tres meses seguidos, cuatro meses seguidos que veía sombras adentro de la casa. Ajá. Eh, pero yo siempre primero trato de buscarle algo de lógico a lo que pasa. Okay. Antes de sugestionarme o asustarme o irme por lo paranormal, fantasmas es... y eso. Sí. Um, sí, me saco de onda cuando es así que no le encuentro lógica o que no veo alguna explicación. Um, pero lo raro es que también me ha pasado cosas así en casa de, de una expareja y en la casa de un primo. Yo le estaba trabajando a mi primo. O sea, yo le cuidaba su casa, eh, le cuidaba a sus animales, le limpiaba y todo ahí uh, también igual, vi sombras, escuchaba pasos en los escalones, varias veces me quedé dormida yo solo. Um, de hecho en los escalones escuché dos veces igual, pasos así, cerquita solo de mí, no era nadie, no había nadie también. Lo de las sombras, aquí en la casa eran sombras así muy sólidas, eh, negras. Uh, de hecho, una vez, del cuarto de donde dormí antes yo, hacia el baño, vi una sombra alta, muy alta y delgada, que entró del, del cuarto al baño. Ok. Después de eso, se azotó la puerta. Se, abri se abrió y se azotó de bomazo. Eh, después de eso, fíjate, esas tres cosas me pasaron la misma noche. Sí. Lo de la sombra, lo de la puerta del baño. Y sombras igual. Yo sentía en las en los pies, en la cabecera y en la esquina de un, del cuarto, sentía um, presencia, sentía alguien. Tú sabes cuando sientes que alguien está cerca de ti, sientes, ¿no? Sí. Este, yo sentía lo mismo. Y después fue que escuché la risa de una... Niña, niño, no estoy seguro, pero de unos 5 o 4 años. ¿Cómo se escuchaba? Nada más se escuchó, me, me acuerdo perfectamente, o se si escuchó nada más, me acuerdo que escuchó, y yo dije, ay, perdón por, dije, ay, cabrón, y me tapé la cara y empecé a tener bien machi. Sí. Eh, igual de las sombras que activo bien sólidas, aquí, cuando dormí en la sala veía que las sombras salían de las paredes, de las cajas que, como teníamos unas ropas y cosas que estábamos sacando de la caja, de la casa, perdón, en, de esas cajas, de lo sólido, veía cómo salían las sombras. Uh -huh. eh, de hecho, fue de lo más fuerte que digamos que me pasaron cosas fueron que tenían en la mesa, tenía, pues tenían varias cosas, ¿no? Y me acuerdo que me bajé por unas semillas abajo de la mesa para como un planto, pues. Eh, Brócoli, tomate y todo eso. Es para personal las cosas. Um, una guardita personal. Me acuerdo que fui en la noche por ellas. Entre a temblando? Temblando? Entré a la sala. Me temblando? Entré la sala. ¿Estás temblando? Eh, sí, me acuerdo ahí siento cabrón. Y luego, ti yo creo que también se lo nervioso porque pues de hecho tenía tiempo siguiéndote. Yo sí. me desconecté y hasta ahorita, de hecho la primera vez que hablo, pero sí. eh, gracias por tomar la llamada. Eh, eh, digo, de la mesa, cuando me agachó por la caja, cuando tenía las semillas y todas esas cosas, uh -huh. eh, vi claramente tenía una caja de cigarros y unos guantes arriba de, de la caja, de esos, de, de, de, de como de jardín, los guantes. Sí. Y tenía más cosas en la orilla de la mesa. Los cigarros estaban casi en el centro de la mesa. Vi que los cigarros o, o, o, se movieron así, que estaban arrastrando en la mesa. Ok. Y nada más se cayeron al suelo. Y yo me quedé me Y me salí. Caminé lento. Cuando llegué a la puerta, corrí. <risa> Estaba esa noche conmigo una vez, este, una amiga. Y le dije, oye, digo, ven, para le dije, ven para acá conmigo, digo. ¿qué hay abajo de la mesa? Me dijo, unos cigarros y unos guantes. Y le dije, ah, ok, entonces no estoy loco. Le dije, así se cayó. Y me dijo, ¿por qué? Me dijo, ¿te ves eh, agitado, has estado? Le dije, oye, y digo y como te dije hace rato, primero trato de buscarlo algo lógico a las cosas. Sí. Eh, había más cosas en la orilla de la mesa. Los cigarros estaban casi al centro y fue lo único que, curiosamente, se cayó. Porque primero pensé que pudo haber temblado o yo golpeé la mesa o algo. Dije, pero se hubieran caído más cosas. Uh, ella también, de hecho, me, me tocó ver en esa misma casa de mi primo cosas. Ella también sombras. De hecho, ella decía que se asomaban por las escaleras. Eh, cuando, de hecho, pues una persona solo que mira tres metros, no se puede asomar por ahí porque sí está, está alto. Eh, en la casa de ella también, de hecho, yo vi sombras pequeñas. Eh, una vez estábamos ahí en su cuarto, estábamos viendo series, Netflix, y se levantó el baño en la madrugada. Entonces, como ella siempre dejaba el radio de, de la sala prendido, yo me acuerdo que vi una sombra que pasó por la puerta de, de su cuarto, por fuera de su cuarto. Yo estaba en su cuarto, ella pasó la sombra de lado a lado, y el radio empezó a hacer como interferencia. Okay. Y me deja caer. Eh, y luego escuché los pasos que venían del baño y vi que entró ella y me quedé. Le dije, oye, le digo, no pasas ahorita tú, no le moviste el radio. Me dijo, no, feo, ¿por qué? Me dice feo. Me dijo, no, feo, ¿por qué? Eh, ya le conté. Le dije, de hecho, no escuché pasos, porque siempre se escuchan los pasos ahí en ese pasillo, siempre. Sí. Eh, y le dije, de hecho, no escuché los pasos. Nada más vi la sombra y la interferencia en el radio y luego escuché los pasos y te vi entrar y me quedé <risa> por su ventana igual una sombra pequeña que se asomaba de hecho esa vez era de noche le dije oye Carlos está dormido me dijo sí y dije, okay. a los días empezaron a contarme que eh, empezaron igual a ver cosas y escuchar cosas cuando yo empecé a ir dicen ellos que arriba como es como cuartitos de rentas no ves una no casa grande pero rentan como por cuartos digamos Uh -huh. Es de, de ella. Um, lo que pasa ahí es de que dicen que arriba son muy también, pero que pues, ellos nunca habían visto nada ni escuchado nada, ¿no? Hasta que apenas fui yo de todo eso. Y de hecho ahí fue cuando me puse a pensar, ya entonces no es, perdón, entonces no es la casa mía. Eh, mi pregunta también es o sea. Uno como persona puede traer cosas, no sé, buenas, malas, o esas presencias, no sé cómo se llaman, cómo decirlo. A lo mejor tú lo traes, ¿no? A lo mejor tú traes esas energías. Pero eso es bueno. Pues si no te incomoda, no, no pasa nada, pero si te incomoda, pues es malo. De hecho sí, es que sí me asustó ¿Y ahorita ya no te ha pasado nada? ¿Todo está bien? De, de, de los... Hace como dos meses, eh, creo que fue lo de los más gente que me pasó, igual que... no me Siempre en la secundaria siempre me he despertado, de la secundaria para acá, perdón. Sí. En la madurada me despierto a tomar agua, al baño, a comer, lo que sea, y me vuelvo a dormir. La vez que no me despierto, me quedo listo para arriba y me vuelvo a dormir. Eh, pero esa vez me desperté y no me podía mover ya me había pasado antes y cuando me pasa, de hecho me quedo tranquilo porque ya sé que eh, no me voy a poder mover o sea ya no me asustó, pues ok pero esta última vez sentía o extra, que peso sentía peso en mi pecho sí. y sentía que algo me estaba agarrando del cuello entonces cuando me asusté pues fue al sentir el peso eh, lo que me tomaba del cuello y no podía respirar. Me estaba ahogando. Entonces, me acuerdo que cuando me pude mover, poner de lado, grité, ma ¡Ah! Le grité a mi jefa. Sí. Y empecé como agitado. Ok. Eh, me estuve revisando y dije, no me estaba ahogando con la pinche lengua o con saliva o no sé. Y de hecho, no, no tenía nada. Tengo que nada más era el pecho, el perdón, el peso en el pecho y sentía en mi cuello que me agarraban. Y... Ah, pero otra cosa que se me olvidó contarte de las veces que veía las sombras sólidas en las cajas. Eh, vi esa noche. Arriba de mí veía como humo. Ok. Se como, pues, no sé si ha visto como, como, como ponen los portales en las películas, no sé. Que se ve algo así como que da vueltas, como humo, luz, no sé. Ok Yo lo veía así, lo veía como una nube negra Arriba de mí Sí, de hecho cuando se empezó a Como a desvanecer, cuando me pude mover Sí Ay, carlón. De hecho te iba a decir eso, no sé si Sea yo o que pueda hacer para eso Porque el último fue lo de la puerta Aquí en el cuarto Dos días seguidos, digo, hace tres días, cuatro Sí Ok entonces, mira, yo lo primero que te recomendaría es que, que cheques si no tienes también un problema de ansiedad y, y demás. Eh, porque a lo mejor también de pronto cuando tenemos este tipo de cosas, podemos uh -huh. alucinar y no solamente visiones, sino también de escuchar o, o, sí. o demás. Eh, ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes algún problema de ansiedad? De hecho, también fíjate que estaba culpando a eso, porque de hecho desde que me separé de, de la de la mamá de mis niños. Eh, tengo ese tipo de broncas. De hecho, es más por los niños, porque se escucha feo, ¿no? Y quizás has tardido, pero honestamente, cuando ya se fue, me sentí más tranquilo en mi persona. Me sentía bien, me sentía feliz. Eh, pero me sentía que me estaba llevando la fregada por parte de mis hijos, ¿no? Y de hecho, es lo que traigo hasta la fecha. van más de cinco, cuatro años que me separé, que mis hijos los cada tanto en cada mes, mes y medio. Ellos viven en Sonora, en Caborca, yo soy okay. aquí en Tijuana. Ok. De camino hago como nueve horas, ocho horas, diez horas. Bueno, primero, no, dicho, sí. primero, eso que te recomiendo sería eso, porque en los tests que te hacen para ansiedad, depresión y demás, precisamente sí. hay preguntas sobre esto: sobre si ves cosas, sobre si escuchas cosas, sobre incluso si pasan cosas paranormales. Entonces, eh, todos esos tests. Eh, hacen que, que vean qué que tan alto de estrés de ansiedad de depresión estás y el medicamento te ayuda bastante ese primer lo primero que yo te recomendaría y después empezaríamos a ver si son cosas paranormales no pero primero asegurarnos de que tú estés bien y si, si estás bien entonces ya checar otra cosa que sea sobrenatural te parece sí que de hecho, checa, aquí tengo las pastillas que me, de hecho, me las tomé poquito tiempo. Eh, es la estertalina, dice, y la otra es propanolol. Centralina es la primera, ¿no? Es la para centralina, ok. Pero pero ahí te va, viejo. Este, yo de hecho, por eso también estaba pensando dice, quizás son las broncas que traigo yo en la cabeza, ¿no? Pero la bronca fue cuando mi amiga también vio cosas. Eh, mi otra, mi exnovia también vio cosas conmigo en la casa. Ella también vio sombras. Ella escuchó cosas conmigo. Y yo sin decirle nada, volteábamos las cosas así de, ¿viste? Y nos quedamos así Y yo, eh, mi niño, mi niño era más grande también aquí en la casa cuando vivían conmigo. Tenía como tres años, dos años. Él también vio. Entonces ¿Qué? ya descarté eso de mis problemas, ¿no? Okay. Pero de hecho, mi niño, estábamos jugando pelota en el cuarto. Sí. Donde te digo que escuché las risas de la, de la, de la niña. Eh, estábamos jugando la pelota ahí. Era de noche. Mm, me acuerdo que la pelota se fue a otro cuarto. Y yo me paré del piso y le dije, papi, deja, yo voy pues por la pelota. Porque estaba todo apagado en otro cuarto. Y sales a lo que es la cocina, la sala y la entrada y todo eso, ¿no? Y dije, yo voy. Y él, ¿no? Se fue caminando normal por la pelota. Ya ah, bueno. Eh, entonces, ya iba a entrar otra vez al cuarto, cuando se quedó parado así viendo hacia la sala, y con la, una, con la pelota debajo del brazo derecho, y con la mano izquierda saludó hacia la nada, saludó hacia, así hacia la sala, y yo me quedé, acá ah, caray! <risa> bueno, de hecho yo todavía no, no veía nada, no escuchaba nada. Perdón, antes de eso sí, fue lo de la, que te digo, lo del cuarto, que las uh, sombras, presencias, no sé qué sean Sí. Nada más me había pasado eso. Ok. Todo lo demás puede estar mucho después. Y luego la pelota, seguimos jugando y yo sí me quedé como pensando en eso, ¿no? Entonces, se volvió es la pelota. Y no le dije nada, ¿no? Me le quedé viendo. Dije, pues, a lo mejor son cosas de morrillos ¿no? Ya es cuando habla, así que ponen sus cosas. Y otra vez ya venía para dentro del cuarto y otra vez volteó para allá y se quedó viendo. Y volvió a saludar. Ya me queda cabrón. ¿Qué onda? Sí, da algo de cosita. Ok. Y es lo que, cuando ahorita sea, que me mencionaste eso de mis problemas, el medicamento y todo eso, sí lo pensé. Sí, de hecho también descarté todas esas cosas por lo mismo, la medicina o mis problemas. Ok. Eh, pero, digo, o sea, si ya para que otras personas igual lo vean. Bueno, Entonces, creo que... te recomiendo que. Mientras vamos, ahora que nos contaste tu historia, si en los siguientes días te ocurre algo así, pues nos vuelves a platicar y ya vemos qué, qué cosas podemos hacer. Mientras, si ya sabes que no es parte de tu enfermedad, pues en la noche deja una luz ahí prendida, deja un vaso de agua y mientras vamos probando con eso, a ver si no te molesta tanto eso y quizás solamente son algunos episodios. Sí, de hecho sí. Ok. Muy bien. ¿Cómo dices que te llamas? Fabián. Muy bien, Fabián. Pues te agradezco la llamada. Que te hayas atrevido a contarnos tu historia. Y aquí seguimos entonces en la transmisión. Salen, hermanos. Mucha suerte. Y muy buen programa. Gracias. Gracias por también. Bye. Que estés bien. Bye, bye, hermano. Cuídate. Gracias a, a toda la gente que ha estado apoyándome con su superchat. Miren que eh, tenemos otra llamada. La última llamada, pues, la última llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, ¿quién habla? Hola, hola, hola, hola. Hello. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola. Hola, ¿quién habla? Hola, hola, hola. ¿Me hola. escuchas? Sí, quién habla. ¿Aló, me escuchas? Sí, sí, quién habla, quién habla. Bájale a tu transmisión o por aquí. Ah, sí, espérame, espérame, déjame cerrarlo. Ajá. ¿Aló? Hola. ¿Ahora sí, sí, ahora sí te escuchamos. ¿Quién habla? Hola, cómo estás? Bien, bien, bien. Cuéntanos. Hola, ¿cómo estoy? Mira, qué bien que te agradezco que me haya recibido la llamada. Estoy llamando desde Chile. Muy bien, mi hermano, bienvenido. ¿Cómo te llamas? Muchas, muchas gracias, me llamo Cristian. Cristian, desde Chile. Bienvenido, ¿qué nos quieres platicar? Oye, mira, yo te sigo desde hace muchos años, en verdad. Eh, soy un gran admirador de tu, de tu trabajo. Y bueno, mira, te, te quería comentar una anécdota que me pasó. Cuando yo era muy, muy pequeño, muy chico, muy chavo. Sí. Ya, resulta que, eh, bueno, para ponerlo en contexto, eh, yo, como que exactamente cuando me pasó, no lo tengo, pero tengo de referencia la muerte de mi padre. Sí. Que fue, que fue en el 95, en 1995. Ya, yo soy, soy un adulto de, de 42 años. Ok. Y resulta que. Eh, yo, por lo general, no sueño mucho. Yo, bueno, es, no es que no sueñe, no recuerdo los sueños. ¿Ya? Sí. Entonces, son muy, son contadas las veces que, un, que por lo menos, yo me acuerdo de los sueños porque tiene que ser como muy, muy, muy, como tipo pesadilla para poder acordarme. No, no, como que no, no me recuerdo los sueños. Sí. Ya, pues resulta que, en, como en el 95, 96, el 96, eh, tuve un sueño súper extraño, ha sido una pesadilla en verdad. Okay. Que fue, yo estaba eh, en, en, en, en mi casa y suena el teléfono. De mi casa yo, yo contesto y resulta que era una voz súper extraña, una voz que me, como que me hablaba, una, una voz terrorífica. ¿Cómo hacía la voz? Eh, no, no me, me, me preguntó por mis padres. ¿Cómo te preguntó? ¿Cómo hizo? Al, al, en el sueño, contestó el teléfono y una voz, era una voz eh, como ronca, ¿ya? Eh, y de, dentro del sueño, yo entendí que era un contexto de, de pesadilla, porque tú caché que es como que, el, eh, eh, como que se, se, se va poniendo, no sé, eh, como un, un tono más turbio el, el sueño, Ajá. ya que no, no era un sueño feliz. Okay. ¿Ya? Ok. Entonces, eh, me, me pregunta por mis padres y le digo, no, yo estoy solo acá en mi casa y me dice, eh, oye, ¿te puedo pedir un favor? Pues eh, voy a pasar por tu casa y necesito que me pases un salero y un paraguas. Ok. Salero, salero se entiende, ¿no? Eh, sí, sí. Bueno, un, un, un portasal. Un burrero, <ríe> y un paraguas, eh, un paraguas. Ok. Entonces, yo... Y yo de pronto dije, uy, qué rara la cuestión, la petición. Dejo el teléfono sobre la mesita y voy a buscar un, un paraguas antiguo que nosotros teníamos en mi casa, de, de, de, de, sobre un ropero, sobre un, un armario. ¿Sí? Y, y de pronto voy a la cocina a buscar un salero. Y de pronto en, en, la, puerta, en, el, el, en la puerta de la cocina me topo frente a frente con una, una niña de mediana estatura, con el pelo hacia abajo y con un vestido blanco y, y pálida. No le vi la cara. Sí. Entonces, de pronto, eh, ahí el sueño ya se me transformó en pesadilla ya, ya angustiante. Y, y yo traté de defenderme, pero no me hacía nada. Po. Pero yo traté de defenderme y, y, y es, es típico que el sueño cuando tú empiezas a correr, no, no, no te puedes mover, ¿cachai? Okay. entonces desperté super angustiado super angustiado y, y esto es un sueño eh, y resulta que eh, con, con a los 10 a los 10 en mi casa sin que nadie estuviera en mi casa apareció sobre la mesa de, de, de, de, del comedor de mi casa la, la, la, la, la, el comedor principal apareció un un salero y un y, y mi paraguas del sueño sí. eh, sobre la mesa yo le pregunto a mi madre, oye mamá, pero ¿y esto? de dónde salió? No, yo no sé, yo no estaba acá en la casa, y de hecho habíamos llegado juntos. Sí. Yo estaba estudiando, estaba en el colegio, estaba estudiando en, en la enseñanza media, eh, secundaria creo que se, se le conoce en, en México. Sí. Eh, y de pronto, para pa mí fue una anécdota. Oh, qué, ¡Qué gracioso! Oye, que yo, porque yo por lo general soy bien escéptico. Una de las, uno de los motivos por los que te sigo y que, que tú eres como bien eh, como el que te gusta desmentir algunos videos que son medio fake en, sí. en internet okay. ese es uno de los motivos por los que te, yo te sigo entonces yo soy bien escéptico como que no, no, nunca me no soy muy temeroso no, no, no ¿cachai? Sí. entonces, ya, esa, esa es una parte de la anécdota, ¿ya? Okay. esto me pasó en el en el 2005 Perdón, en el 95 o 96. Ok. Ya, result, resulta que pasaron los años y de pronto apareció la película eh, El Aro. Ok. Oh, qué, qué película más genial. La, dije, hoy oh, me junté con mi familia. De hecho, ahí estaba con, con la mamá de mi hijo. Eh, ya estábamos como en pareja. Entonces, de pronto nos pusimos a ver la película. Y cuando aparece Samara, sí. la, la, la, la, la niña del Aro, Ajá. O sea, me cae la me cae la teja y me vuelve a la memoria mi sueño, el sueño terrible que había tenido. Y eso, eso quiere decir que yo y de, después dije así como, pero ya, pero a lo mejor la vi, la vi antes. ¿Cómo puede haber sido? Y yo, yo que yo tenga entendido, eh, la película El Aro es, es un remake de Ringu. Ajá, sí, sí, de la, de la japonesa. Claro, pero esa es del, del 97, 98. Sí. Entonces, como dos años antes, yo había soñado con Samara. Ok. O sea, tú ya habías soñado Entonces, con una fantasma igual. ¿Cómo, cómo? Tú ya habías soñado con una fantasma igual. Claro, era ella. Te juro, cuando la vi, cuando apareció del, en, en el contexto de la película, porque entre medio de la película, yo, de hecho, tuve que... Eh, la estábamos viendo en un DVD. Y yo paré la película. Dije, ¿pero qué te pasó? No, nada. Y como que me... Me, me aceleré, yo no me acelero con las películas, yo de hecho las películas de terror hasta la encuentro muy cliché, muy pocas películas son las que me producen eh, miedo o que me alteren. Sí. Pero en este caso, eh, cuando vi a Samara, yo, bueno, para mí él fue eh, súper super impactante de, de, esa, de haberla visto antes y después ver, ver, reconocerla en una película. Sí. Yo, yo no sé si, bueno, tú, tú que tiene eh, tantos seguidores, quizás de pronto a alguien más le ha pasado, no sé. Que haya visto en sus sueños primero una cosa y después en alguna película, pues, eh, el personaje, claro. sí. Claro, claro, porque en algún momento yo eh, eh, pensé que puede ser el efecto Mandela, puede ser. Pero como que empecé a, a mirar eh, la línea de tiempo y no me coincide, no me coincide una cosa con... O sea, mi sueño fue como dos años antes de que apareciera Rainbow. Y después, en el 2002, me parece que apareció El Aro, que es donde yo vi Samara. Bueno, pasa que también la mayoría de fantasmas están caracterizadas así, como con el cabello largo y con eh, una bata blanca, etc. Es como que ya el típico fantasma. claro. Claro. Pu puede, ser, puede ser eso, sí. Pero para mí, eh, en lo personal, me, me, me llamó mucho la atención. Ok. Te, te, admiro, te admiro muchísimo. De hecho, te, te admiro el respeto y la, y la paciencia que tienes con todas las personas que te llaman y te cuentan su historia. Te, te admiro muchísimo, amigo mío. No, bueno, pues aquí Bien. llaman, cuentan sus historias, y pues es para compartir precisamente no a veces les podemos dar explicación en la mayoría de veces no pero pues al menos se escuchamos lo que nos quieren relatar lo que les ha sucedido y pues de esa forma nos entretenemos estamos juntos que eso es lo interesante también yo, yo recuerdo que alguna vez tú hiciste una historia hiciste un video de eh, de un de, del pueblo originario de chile Ah, sí, sí, claro, de, claro, de los zoológicos humanos. Sí, esa historia, bueno, a mí a mí y a mis compañeros de trabajo nos dio muchísima pena. Bueno, nosotros, eh, yo y un compañero te seguimos desde hace años ya, ¿no? Sí. Y, y esa historia es muy triste. Sí, va Sobre todo para mí, como, como chileno, me, es una pena lo que pasó, el, el, lo de los zoológicos humanos. Es terrible. Está súper... Eh, triste en la historia de los zoológicos humanos, sí, a mí también me dio bastante pena conocer la historia sí. y ahí la hice, ojalá pueda encontrar por ahí el video y lo vuelvo a resumir ya mejor editado, a lo mejor Ah, y no, y, ay, no está en, en tu canal? No, ya hay muchos videos que ya no tengo porque me han tirado dos canales ah, A lo mejor sí si está, tú. no sé, no lo he buscado, pero estaría bueno resumirlo bueno. Bueno, de hecho, yo lo comenté, ese, ese video, y tú me, diste, tú me respondiste, más encima, no me recuerdo no me qué fue, Ajá. te dije así, oye, muchas te agradezco, porque esa historia yo no la conocía. Imagínate, pues siendo chileno, esa historia yo no la conocía. Ok, sí. Entonces, la, la, vine, a, a saber, la vine a ver contigo, después, y como que hice, hicimos un, como una investigación, y claro, eh, hay historiadores de Chile que, que hacen este... Eh, eh, como se llama, hacer como, como un, un resumen de la historia de esto, sí. eh, con, estos, con estos tratados que se hacía con Francia, ¿cachai? porque acá en Chile hay, los franceses vinieron a hacer arquitectura aquí en Chile, sí. eh, y, y había como un tratado de, de, no sé cómo se dice, como eh, eh, eh, de embajadas y... y y nosotros exportando personas para allá, es, sí, es, es para horrible, que, horrible, que fueran horrible. parte de los zoológicos humanos. Muy bien, mi hermano. Cristian, ¿verdad? Me dices que te llamas. Sí, Cristian. ¿Richard? Cristian, Cristian. Cristian, Cristian. Sí, Cristian. Pues te agradecemos la llamada, mi hermano. Qué bueno que entró ya la última de la noche, que nos hayas contado las historias. <risa> y pues espero que sigas viendo los programas, los que siguen. Por supuesto. Por Supuesto, te agradezco a ti por la llamada y, y gracias por tu, por tu programa. Po. Gracias por todo por todo tu trabajo, por, por, por, por tu dedicación. Eh, te, te agradezco muchísimo. Ya desde, desde acá, de, desde el sur del, del mundo. Ahí está mi hermano. Pues un abrazote hasta allá. Gracias, saludos. Para ti también. Saludísimos. Bye. Está Natalia Princes, que nos mandó un super sticker de nueve pesotes. Gracias, Nati Princes. Gracias a toda la gente que me apoyó también en YouNow, con los likes. Ahí a Sandra, a Nayeli López, a Pame, a Arles, a Jacqueline Vázquez, que nuevamente están en las transmisiones. Les agradezco un montón. Pame, me da mucho gusto que estés de regreso. También igual que Nicolás, me dio mucho gusto que ayer entrara. Paola, que ahora me ve en TikTok. Pau, muchas gracias por estar acá, el programa de Estrella no lo volví a encontrar, estaba bien interesante ese programa, lo voy a buscar, pero creo que no quedó grabado, ¿eh? sí me acuerdo que nos platicó sobre el universo y sobre otros extraterrestres y sobre las naves, y que ella tenía el conocimiento de, de, del cosmos y demás cosas, una mujer que nos platicó y nos estaba respondiendo preguntas sobre el espacio, y la vida extraterrestre y demás, estuvo bien interesante ese, ese, esa ocasión que nos llamó, y pues claro, cualquier persona que quiera platicarnos y contarnos cosas, pues nos llama y nos platica, la, pues aquí solamente se, se, hay una regla, y la regla es que son 10 minutos máximo, todos se pasaron esta noche, todos hicieron más de 10 minutos, pero bueno, recuerden que para que todos puedan llamar, y todos puedan contar su historia, son 10 minutos, es la ley eh, Roxana, la ley Roxana se llama, que solamente 10 minutos pueden contar su historia, pero si la historia es muy, muy interesante, que todos digan, déjalo, déjalo, bueno, podemos dejarlo mucho más, si no, ley Roxana, recuerden, a los 10 minutos ya se tendría que cortar las llamadas para que otra entre. Así que, pues les agradezco mucho, ya son las 11.38 de la noche. Hemos compartido y escuchado varias historias. Nos faltaron muchos mensajes, muchos videos, fotografías y audios que nos han mandado al WhatsApp. Mañana empezaré con esos videos y, y mensajes de WhatsApp. Para que podamos limpiar todo el WhatsApp y que entren nuevos, ¿no? Tenemos más llamadas, pero... Ya es noche, es hora de irnos a dormir, son las 11.38, tengo que tomarme mis pastillitas y seguir haciendo lo que debo, así que pues ya fue la última llamadita. Les agradezco mucho que hayan estado acá, Silvia Gómez, Carlos Armijo, Arturo García, ángela Aguerrín, gracias a todos los que verdad, me apoyaron con los superchats, eso es importantísimo. Con eso, fíjense, es algo que, que pues no sé si debería contárselos o no. Pero ya les había dicho que mi canal de YouTube estaba bloqueado, estaba baneado. Hablé con mi network. Y bueno, resultó que ni hablando con YouTube, mi canal eh, pueden volverlo a impulsar o pueden volverlo a dejar con, con las compartidas que se dan a mis suscriptores. Tengo dos millones de suscriptores. Y no les llega ni siquiera al 10% de, de mis seguidores. Entonces, lo único que me aconsejaron ya por último, o cerraba el canal o... Definitivamente me ponía a hacer más videos, me ponía a hacer shorts, me ponía a hacer eh, comentarios con la comunidad y hacer transmisiones constantemente si quería recuperar mi canal y entonces por eso estoy haciendo tantos videos, tantos shorts, tantas transmisiones y mis números en rojo que han estado durante cuatro años, han estado en color rojo todos mis números en YouTube, pues por fin están estando en rojo pero en menos números, ¿no? Antes tenía unas cifras enormes de números rojos, ahora ya están disminuyendo y eso me pone muy contento porque quizá en unos 20 días o en un mes, por fin comience después de cuatro años a tener números verdes y, y eso significaría que estaría regresando mi canal al ritmo que voy. Entonces sus superchats obviamente sirven para que eso se vuelvan números verdes, los likes, las compartidas en YouTube, en Facebook, en YouNow también, obviamente me funcionan todos los likes. Y en todas mis redes sociales, aquí en TikTok también para la gente nueva que está eh, viniendo a estas transmisiones ahora en TikTok, también estoy haciendo TikToks para la, esta comunidad que están formando en cada uno de las redes sociales los quiero mucho, descansen mañana seguimos temprano hablamos nuevamente de lo que nos han mandado al, al WhatsApp y recuerden desde ya la ley Roxana 10 minutos solamente de llamadas, si, si ustedes deciden que la historia es muy interesante para que la dejemos más larga pues ya ustedes me dirán en los comentarios, pero desde mañana ya leí Roxana, ok, leí Roxana, eh, 10 minutos máximo, nos vemos mañana, los quiero mucho, descansen en todas las redes sociales, Ariel Max, sí, bro, busca una transmisión, está muy buena, dice, nos mandó 20 pesotes, Natalie Princes también nos apoyó con el super chat, qué chido, gracias chicos, los quiero mucho, descansen, hasta mañana, descansen.